desde siempre jugamos a pera papel tijera para ver quién saca mila pero ya nos aburrimos de la forma convencional de jugar así que me bajé en la aplicación ¿Qué va? ¿Qué va? Bienvenidos al blog de hoy, número 90, jueves 11 de febrero. Bueno, para mí es miércoles, pero lo grabo un día antes para que vos lo puedas ver a la mañana juntos con tus mates. Y de paso te pregunto, si quieres ponerme en los comentarios, ¿te acompañan los mates? ¿Te acompañan la mañana? ¿Estás despierto a las 8 de la mañana para ver en vivo cuando apenas sale el video o lo ves más tarde? Mándamelo en los comentarios para ver más o menos en qué horario estás viendo el video y para yo no saber cuándo te acompaño. Entre otras noticias, mañana 12 de febrero cumplimos 10 años con Brandy. Todavía no nos casamos, así que a lo mejor si seguimos con este vlog más adelante vamos a hacer la fiesta de casamiento y en la ceremonia. Ahora sí, basta de introducción. Bienvenidos al vlog número 90. Gracias por estar, gracias por compartir y gracias por comentar. Vámonos. menos 28 una hermosa sensación térmica de menos 39 hoy tengo la cita para hacer mis huellas digitales eh, varios me preguntaron qué es antecedentes no penales antecedentes no penales es una historial policial donde donde dice si estuviste preso o si tuviste algún eh, inconveniente con la ley eh, entonces aparece ahí tu historial policial entonces tengo que ir ahora a las 10 como en dos horas más o menos voy a aprovechar voy a comprar unas medias para el frío para mila lo que pasa que las que tiene eh, se le salen entonces eh, tiene frío en las patitas cuando vamos a, al baño ¡Ah! Oh, ¡El frío que está haciendo! Igual yo me vengo con una camperita, busito, calzoncillos largos y los jeans que no ayuda mucho para el clima, que tendría que estar un poquito más cubierto Hoy sí hace frío Hay varios que me preguntan eh, cuando hay frío extremo, cómo se vive, si hay colegio, si la gente va a trabajar La vida sigue normal, pero bueno, te abrigas mucho más Algunos padres no llevan a sus hijos al colegio porque hace frío y para que no estén afuera en los recreos y... Pero hay clases normal, los trabajos se eh, trabajan normal, así que bueno, no queda otra salud Ya está, ya hice las huellas digitales y ahora tengo que mandar el paquete de las fotos y las huellas digitales a la embajada canadiense en México. Salió 88 dólares canadienses, así que otra vez te hago acordar, ten en cuenta cuando vas a hacer los papeles para migrar a Canadá, ahorra y tener también un colchoncito porque aparecen estos gastos que a lo mejor no sabes que pueden llegar. Pero bueno, nosotros ya habíamos ahorrado ya hace bastante porque sabíamos y tenemos una cuenta donde específicamente tenemos guita para gastos de cosas para migración. Ya lo único que queda ahora es mandar esto para la embajada y, y seguir esperando. No queda de otra. Ahí está, se le pone piecito acá, abrojo, y aparte de Newell. Antes de que comentes, sí vi que se le salió un zapatito a Mila. No te preocupes. Después se lo ajusté, pero no lo filmé. Así que está viva, está contenta y muy feliz. ¿Es verdad, Mila? Feliz. Así que gracias por ver, gracias por comentar y gracias por estar. Un saludo. Nos vemos. Avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.